Buenos días, hermanos, ¿cómo andan? Vamos tomando asiento. Muy respetuosos del relojito, ¿no? La no sé qué clase, porque clase de acá no va a haber hoy. Pero bueno, la clase va, algo, algo va a pasar. Vamos tomando asiento. Bienvenidos a todos los que llegaron. Algunos muy temprano, debo decir. Así que nueve y media ya había gente. Así que felicitaciones a los que madrugaron. Eh, a veces cuesta un poquito... Este, eh, levantarse temprano pero estamos acá los valientes así que bueno esto se va a ir llenando de a poquito se va a llenar de gente de dar la bienvenida a los que nos visitan por primera vez hoy hay bautismos dos personas que queremos mucho se van a bautizar así que y hay familias seguramente hay abuelos tíos primos amigos no por ahí crees que le decimos quién, quién vino así no no quemamos a la gente que la gente no pase vergüenza Bien, bueno, bienvenidos a todos, espero que, que se sientan cómodos. Sí, sí, pará. <risa> Me está orquestando, viste, crítenme. Que... ¿Eh? A ver, ¿con ¿quién venir? ¿Quién vino Roxy? A ver. Muy. Bien. Que llegaron 9 y 20, 9 y media. Muy bien las amigas. Llegaron temprano. Muy bien. ¡Es formosa! ¡Wow! Bueno, mirá. Casi, sí, sí, sí. Bien. Bueno, que está por llegar. Bueno, sean todos muy bienvenidos este, a, a la Casa de Dios esta mañana. Y vamos a arrancar orando, ¿sí? Eh, vamos a hablar con, con Dios para que todo lo que suceda en esta mañana y todo lo que podamos ver y emocionarnos y hablar eh, sea para bendición nuestra, ¿sí? Vamos a orar. Padre, gracias porque en esta mañana podemos llegar a tu casa contentos, y agradecidos porque nos das la posibilidad de hacerlo. Gracias porque nos das la salud para poder venir. Y vamos a cantarte, a alabarte en esta mañana. Queremos sentir tu presencia cerca nuestro, queremos sentir que estás acá en medio nuestro, que podemos cantarte y que vos nos escuchás. Bendecía a todos los hermanos que hoy se van a, a bautizar, que realmente es un momento único y que lo puedan disfrutar de tu mano, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y hay una canción, nosotros nos gusta cantar mucho, le decimos a las visitas, somos una iglesia que canta bastante. No sé si bien, esa es otra cosa, pero nos gusta cantar. Entonces los invito a ponerse de pie y vamos a, cantar, a arrancar con una canción que dice, ven, es hora de alabar al Señor, es el momento, ¿sí? Que destinamos para cantarle al Señor. Vamos a cantar. SO TROUGH ¿Por qué es lindo venir a la casa del Señor a cantar? ¿Por qué? ¿Por qué vienen hoy? A ver. Ya uno, por favor. Se pelee. ¿Por qué? Porque nos salvó. ¿Por qué más? Porque es fiel. Amén. ¿Por qué más? ¿Cómo? Ahí está. Es mi fortaleza porque murió por nosotros. Es mi vida. Amén. Su misericordia. Amén. Un montón de cosas por las cuales... Nos mueve estar acá, ¿no? Alabando al Señor. Y te invito a que podamos seguir cantando juntos, puestos de pie, levantados. Acá es como en libertad, como ustedes quieran, pero disfrutando este momento de adoración con el Señor. Vamos a cantar. Vamos a darle gloria al Señor, vamos a cantarlo juntos. Que me salvo A, a cantar al Dios al Dios que adoramos ¡Gracias! Esta mañana y vamos a pasar un momento muy importante para dos en la reunión que es el momento de la ofrenda. Y acá aclaro hoy que nos visitan mucha gente que por ahí nunca vino a una iglesia o por ahí sí, pero la ofrenda es un acto de reconocimiento de que Dios es fiel. Hoy en la mañana al principio decían que Dios es misericordioso y que es fiel. Y la ofrenda también es un acto de fe. Y de fidelidad, de que Dios es fiel, aún en lo poco, ¿no? Y yo no sé si esta mañana estás en lo poco o en lo mucho, pero yo lo que te puedo decir es que Dios es fiel, que nunca te va a dejar y que nunca te va a faltar nada, porque Dios provee, ¿amén? Y con este sentir, yo te voy, a invitar, voy a invitar a tres, a cuatro colaboradores que me van a ayudar a levantar la ofrenda, porque somos un montón, así que no vamos a pasar adelante. Las chicas van a pasar con los alfolíes mientras cantamos este hermoso himno, ¿sí? Que que dice oh, tu fidelidad, ¿sí? cada momento la veo en mí, esto aplica para todo, no aplica para, la, para las finanzas o la economía de la casa, pero aplica también para momentos de dificultad, de tribulación, de enfermedad, de dolor, y te invito a que mientras ofrendas, eh, que no es obligatorio, ni mucho menos, si sentís que tenés que ofrendar a celo con libertad, pero también reconociendo que Dios es siempre fiel en todo, en todo aspecto de tu vida, amén. Así que vamos a cantarlo de esta forma, chicas, como quieran. Dar por las ofrendas, Amado Rey, te damos gracias en esta mañana, papá Gracias por estar en tu casa Gracias porque nada nos ha faltado Porque te podemos venir, Señor, y tenemos vida Amado Rey, dejamos estas ofrendas en tus manos Y pedirte que suplas todo aquello que hace falta, amado Rey Tú conoces todo de nosotros, Señor Y gracias por tu enorme fidelidad, amén Muy bien, voy a invitar a, a Luis a que pase Damos gracias a Dios este domingo, podemos estar en la Casa de Dios, este lugar. ¿eh? Qué lindo es estar en la Casa de Dios, estar en este lugar. Siempre somos inspirados, estamos cantando cosas que nos eh, ayudan, ayudan a vivir la vida cotidiana. Pasaron hace mucho, pero nos ayudan a vivir en este tiempo. Y nosotros en esta, en esta reunión, en este encuentro especial que tenemos, tenemos la particularidad de tener dos bautismos, pero también personas, hermanos y hermanas, que, este, que hace tiempo que están participando y demás, que ya fueron bautizados, pero que se integran formalmente, por decirlo de una manera, a la comunidad. Es decir, no necesitamos esto para estar, sentirnos integrados, pero sí es como una formalidad. Eh, damos un, una explicación a estos hermanos, que vamos a estar viendo ahora el testimonio, de lo que es la iglesia, donde apunta, y también escuchamos su testimonio. De esa manera, este, le damos una bienvenida formal a lo que ya son parte de la congregación. Eh, tenemos dos testimonios que por problemas técnicos y demás no pudieron ser grabados, pero vamos a hacerlos así tipo reportaje. Así que, vení Jesús y Chabeli. Muy bien, estamos acá. A todos les pedí que sean cortitos, ¿sí? Pero no tan cortitos, así vamos a pasar con Jesús. ¿eh? Jesús no es de acá, él nos va a explicar de dónde sos, ¿sí? ¿Dónde naciste? ¿Qué estás haciendo en Argentina? Es una pregunta que siempre te hago. <risa> eh, un poco de tu pasado y después vamos a hablar del presente. Bueno, buenos días, eh, mi nombre es Jesús Ernesto, eh, venimos de Cuba, hace tres años y un poquito que estamos acá, desde el 2019, ante pandemia, y bueno, no, eh, nosotros venimos de eh, la iglesia El Jordán, que queda en Cuba, y bueno, desde 2019 vinimos para acá de, de vacaciones y decidimos quedarnos por una situación económica que está pasando en el país allá. Y conocimos esta iglesia por medio de, de internet que nuestro pastor allá nos, nos las había enseñado. Y nos llamó la atención cuando entramos, que fue el mismo día que presentaron a Luis como pastor en acá, que ese cartel lo tiene nuestra iglesia allá y fue como una conexión apartando la eh, bienvenida que nos dieron que, que fue eh, buena y bueno en realidad ese cartel estaba en Cuba y lo trajimos para acá <risa> para que los hermanos se congreguen <risa> bueno, ¿cómo, fu ¿cómo te encontraste con Cristo? así eh, ¿cómo fue tu encuentro con Cristo? Eh, voy a la iglesia desde los tres años eh, pero no nací en una familia cristiana. Eh, mis padres a los tres años se deciden separar y después, eh, con el tiempo, mi madre conoce a, ahora a mi verdadero padre, no biológico, holando y su familia si era completamente cristiana, vengo de abuelos diáconos, mis padres ahora son miembros y trabajadores de, de la iglesia. Bueno, tuve siempre a mi abuelo porque mi abuela no la conocí mucho, porque falleció, que era el que cada domingo se levantaba conmigo y me llevaba a la iglesia. Pero verdaderamente, eh, como no tenía edad para, no sé, para entender lo que, lo que hacía todos los domingos en, en la iglesia, iba por puro compromiso. Soy el, el muchacho que toda su familia va a la iglesia y por respeto había que asistir. Luego uno va creciendo y verdaderamente va tomando su camino o su decisión y por, creo yo, falta de, de madurez, me fui alejando y prefería estar, no sé, con amistades que no asistían a la iglesia y con personas que eh, hacían otras cosas que no deberían hacer. Eh, pero bueno, uno, eso pasó cuando mi abuelo fallece y ya no tenía esa persona que domingo tras domingo me decía dale, vamos. Y bueno, me alejé un buen tiempo de la iglesia, no hice nada que no se podía hacer porque eh, gracias a Dios tuve una familia con una muy buena educación, pero bueno, me alejé y solamente buscaba de la iglesia cuando me sentía atormentado o triste. Después de un largo tiempo, a Chabeli yo la conozco desde los 12 años porque gracias a la iglesia íbamos a presentarnos a... Cantábamos, bailábamos en las calles y nuestras iglesias eran hermanas. Pero bueno, después cuando fuimos un poco más grandes y decidimos unir nuestras vidas, llevamos siete años de relación y gracias a ella me reencuentro con, otra vez con la iglesia, empiezo a asistir, incluso me bautizo en su iglesia. Y ahí me doy cuenta de que mi verdadero testimonio fue que soy una, una persona cristiana desde chiquita, que no entendía lo que hacía, asistía por... Por pura no sé obediencia a mis padres y a mis abuelos pero verdadero eh, verdaderamente dios tenía preparado este camino para mí porque me alejó pero no me alejó por completo y puso en mi vida no sé la persona más importante que tengo ahora porque decidimos emprender esta locura por así decirlo de alejarnos de nuestra familia y empezar una vida acá en argentina y, y estamos dentro de la iglesia que es lo que quiere Bien, gracias Jesús. A, acá lo queremos mucho a Jesús. Eh, se hizo de Banfield, hay mucha gente que lo quiere. Gracias a Dios que no se hizo de Uruguay. A Dios. <risa> Por cosas futbolísticas, ¿no? Bueno, Chabeli, ya escuchamos varias cosas de, de tu esposo. ¿Cómo fue tu encuentro, tu encuentro con Cristo? Bueno, primero que nada, eh, buenos días. Antes de empezar mi testimonio, quería agradecer a la iglesia eh, por toda la hospitalidad y el amor y el cariño que, que nos han brindado a ambos desde el primer día que íbamos acá. Eh, mi primer encuentro con Dios eh, fue siendo una niña. Eh, yo conocí de Dios gracias a la transformación en la vida de mis padres. Eh, mis padres conocieron de Dios gracias a un tío que vino de visita y les trajo las buenas nuevas de Jesús. Y gracias a eso, mis padres tuvieron una transformación radical. Y mi familia se transformó y, y se renovó, eh, porque estaba muy quebrada, porque estaban, mi papá tenía cosas del mundo que no lo dejaban ser feliz en su matrimonio, en nuestra familia. Y el Señor tocó su vida, tocó la vida de mi mamá, de mi hermano y la mía. Desde muy chiquita asisto a la iglesia y siempre tuve el deseo de bautizarme desde bien chiquita. En ese momento la, los pastores no me lo permitieron porque estaba muy chica, eh, pero bueno, un tiempo más adelante me bauticé y le doy gracias a Dios porque como mismo es el testimonio de él, y también es el mío, el Señor desde que fuimos bien chiquitos tenía un propósito con nosotros y siempre en su inmensa misericordia nos trae a sus pies para brindarnos ese, ese, esa paz y ese amor que todos necesitamos. Y por más que uno se aleje o no busque de Dios, Él siempre está presente, siempre está con nosotros, y eso más que nada es nuestro testimonio, eh, el estar juntos y el estar agradecidos de, de que Dios transformó nuestras vidas y nos regaló un hogar, una familia cristiana. Eso es más que nada nuestro testimonio. Muchas gracias. gracias. Bueno, ahora vamos a estar viendo el... El resto de los hermanos que están en la misma situación de ellos, también esperamos eh, este paso de testimonio y demás, que lo vamos a hacer más adelante. Ahora vamos a ver testimonios que han sido filmados y, y demás. Una vez que terminemos de bolos, pasan al frente todos los hermanos eh, y vamos a hacer una oración por ellos. ¿de acuerdo? Así que vamos a ver uno atrás de otro los hermanos, que tanto como Jesús como Chabel, este, también dan el testimonio y se integran de esta manera con nosotros. Carlos, Soy Carlos, día. buen día. Vengo de una familia, de una familia católica de la de, a la edad de 11 años, al salir de la iglesia donde asistía, eh, me encuentro con dos jóvenes misioneras inglesas y es la primera vez que escucho hablar de Cristo. Me invitaron a la iglesia y bueno, así comenzó todo. La idea mía era ser, la idea mía era ser monaguillo, me gustaba ser diferente, sin saber que en Cristo... Realmente podía ser diferente. A la edad de 16 años eh, recibí un consejo pastoral donde el pastor me, me instruía en cuanto a orar para que Dios preparara para mi esposa, lo cual lo puse en práctica y a la edad de 21 años al finalizar el servicio militar conocí a mi esposa, conocí a Nelly, nos pusimos... De novio el 15 de diciembre del año 73, el 22 de febrero del 74 eh, nos pusimos de acuerdo para, para el matrimonio. El 23 de marzo del mismo año, tres meses después, nos casamos. A partir de ahí servimos al Señor, acordamos con Él y justamente servir al Señor el resto de nuestra, de, nuestra, de nuestra vida. Y lo estamos haciendo hasta este momento, lo hemos hecho de la mejor manera, con, con, con regocijo, con, con alegría y agradecemos a esta, a esta comunidad eh, a la cual estamos perteneciendo ahora desde casi hace un año y que nos haya recibido y la intención nuestra es seguir sirviendo al Señor de la mejor manera posible, con la excelencia que Él se merece. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Jonathan. Eh, bueno, me presento, estamos... Junto con mi esposa, congregando en esta iglesia, la Iglesia Bautista de Loma de Zamora, hace un tiempito. Eh, antes que nada, quería saludar a los hermanos, agradecerles eh, cómo nos recibieron en este lugar, nos sentimos muy bien. Y quería contar un poquito de, de mi testimonio. Eh, yo, cuando era chico, tenía alrededor de 5 o 6 años, eh, me, unos vecinos, no venían a buscar y nos llevaban a una escuelita dominical. Eh, yo creo que desde ahí, desde mi niño, conocimos a Cristo. Y, y después, durante toda mi vida, como mi familia no es cristiana, bueno, en mi adolescencia y mi adultez, eh, siempre estuve lejos. Lejos de Dios, lejos de la Iglesia. Eh, hubo un momento en mi vida de, ya de adulto, en donde, bueno, tuve una vida eh, bastante desordenada en mi juventud, y donde hice clic, una noche y, y entendí que necesitaba de Cristo. No sabía cómo hacerlo, pero bueno, eh, ahí fue cuando empecé a, a, a acercarme a buscar algún, alguna iglesia y bueno, empecé a ir solo a una iglesia de a poquito y hasta que tomé la decisión de, de convertirme a Cristo. Eh, pero el mensaje final de todo esto es que qué importante es ¿no? eh, que los chicos, que los niños puedan ser inculcado con, con la Palabra de Dios, ya que eh, desde niño es como que se plantó una semillita que bueno, de grande dio su fruto parece. Así que nada, estamos muy agradecidos de estar acá y los saludo y los abrazos con la paz del Señor. Hola, me llamo Silvia, eh, ante nada agradecer en el lugar donde estamos hoy, eh, fuimos muy bien recibidos por los hermanos. Eh, Nada, eh, contar un poco de mi vida, que si bien gracias a Dios dentro de todo no tuve una infancia fea, pero fui pasando procesos en la vida, en donde un día una amiga llegando a casa me presentó y me habló de Dios y quería conocer verdaderamente lo que era. Y pasando el tiempo, eh, no entendía mucho las cosas de Dios, si bien no acepté mi corazón, pero... Eh, iba, venía, no me afirmaba en los caminos hasta que decidí y entendí que sin Dios no somos nada y hoy si bien pasamos luchas y procesos entiendo que sin la mano de Dios no somos nada que Él es nuestro Consolador, nuestro amor, nuestro refugio y agradecida eternamente porque también tengo una hija que también conoce los caminos y con sus errores desperfectos pero sabiendo que siempre Dios está ahí peleando la batalla delante de cada uno de nosotros, así que nada, eh, comentarles un poco que vivo el día a día gracias de la mano de Dios y que Él suple todas nuestras necesidades y que nuestro amor es nuestro, nuestro todo, así que ya muchas gracias, gracias por, por los hermanos, por la atención, por cómo nos recibieron y nada, conocerlos día a día un poco más y, y nada, agradecida, eh. definitivamente no hay otra palabra. Eso. Bueno, bueno empezamos Bendiciones hermanos, mi nombre es Nélida Yo nací en un lugar cristiano y a los 14 años acepté a Jesús como mi Salvador y después de varios años me bauticé. A los 17 años conocí a mi esposo Carlos y a los 18 me casé con el propósito de que juntos vamos a servir al Señor siempre eh, gracias doy a Dios en este día, por, por esta oportunidad Por los hermanos que me recibieron en esta congregación Y quiero ser de bendición para todos el, este, otra vez. Sí, sí, sí, sí. En este tiempo de, de poder estar acá eh, con mi esposo Queremos ser de bendición para muchos que no conocen al Señor Y seguir trabajando para Él Ya en el mes de marzo vamos a cumplir 49 años que estamos casados y que en este tiempo que hemos transitado en el camino del Señor eh, nuestro gozo es enorme de poder este, ser útil para la obra de Dios que Dios los bendiga hermanos mm. Eso. Bueno. Bueno, empezamos bendiciones hermanos, mi nombre es Nélida yo nací en un lugar cristiano y a los 14 años acepté a Jesús como mi salvador y después de varios años me bauticé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 Para los que todavía no me conocen, mi nombre es Nora. Nací en una familia cristiana como tantas otras, pero con una formación bíblica un tanto endeble. A los nueve años mis padres me regalaron una biblia y ahí la empecé a leer y a indagar por mí misma. Y así fue como directamente eh, con la palabra de Dios en mis manos lo conocí. Aprendí a, aprendí a confiar en él, a tener fe, eh, lo vi que, que me cuidaba, que me guiaba, que le podía pedir ayuda en mis problemas, pero a pesar de esto, eh, yo veía que había algo que me faltaba. Un día estaba en una clase de escuela dominical eh, y el maestro Comenzó a leer el pasaje que, que cuenta la historia de, del pueblo de Israel tardando 40 años en poder hacer un... llegar a destino cuando el viaje era mucho más corto. Para ese entonces yo ya tenía 40, casi 40 años. El pastor cierra la Biblia con un golpe tanto auditivo y, y dice al mismo tiempo esto ahora no pasa esas palabras juntos con el golpe fueron como un, un shock, un cimbronazo para mí yo me quedé y dije, ¿cómo no pasa? es mi vida hace 40 años que trabajo para el Señor que lo conozco, que confío en Él pero no llegó nunca a lo que Siento que me está faltando. A partir de ese momento, eh, no puedo explicarle lo que sentí. era Jesús estaba con las manos extendidas, diciéndome, siempre estuve aquí. Siempre estuve con vos. Y, pero nunca tuvimos una real relación. Vos nunca me veías. Me venías a buscarme, pero no veías que yo estaba aquí. Buenas, mi nombre es Liendo eh, tengo 26 años, vengo de Corrientes y voy a contar un poco mi experiencia. Cuando tenía alrededor de 13 años, me habían invitado a un campamento a mí y a mi hermano de vida joven. Recuerdo que en una de las prédicas había escuchado que decía dar referencia a nuestras vidas como, como un vaso de agua con un químico negro. Creo que hagamos buenas acciones, buenas voluntades, ese químico iba a seguir oscureciendo nuestras vidas y bueno lo único que no podías evitar salvar de eso era conociendo a Jesús y me copó porque como conocía mucho eh, me que predicaba hablaba mucho con tanta naturalidad como que sabía lo que transmitía y me gustó mucho si bien iba acá te decir pero nunca había visto esa postura de la vida de la Biblia, digamos. Y poco a poco fui también re aprendiendo más de, de Jesús y de Dios, pero no tan solo eh, bíblicamente más, sino también un poco más personal. Entonces, eh, me empecé a relacionar, empecé a involucrarme, en, también me mi vuelta en vía joven, empecé a hacer sonido y me acuerdo que había dicho que... Como aprendí? Me gustaría enseñar. Bueno, tuve casi 14 años trabajando en el mismo ministerio allá en Corriente, no, 11 más o menos, eh, como ayudante, líder y algunos otros roles. Lo que me gustaría dejar es que, eh, que algo que me funciona a mí, que no es eh, más o menos lo que saqué de los líderes que me invitaban en ese tiempo, es persistir. Porque si ellos no, no seguían invitándome a, la, a estas actividades, nunca iba a terminar conociendo no de la forma que conocí. Entonces, muchas veces no hace falta que los prediquemos, solamente necesitamos que se necesita que se lo inviten. Y se le sigue invitando y se le sigue invitando, aunque digan que no, seguir invitando. Porque en algún momento bueno, se termina cediendo y bueno, eso es todo. Gracias. Y, bueno, agradecidos por sus vidas. Por ejemplo, Jonathan tiene mucha templanza. Un hermano con mucha templanza. Eh, Silvia, una buena compañera, que a pesar de que tiene algunas dificultades, el señor la está fortaleciendo. Acá me está ayudando, Chabel. Chabel, gracias por tu frescura. Carlitos, piel en el GPS, en la iglesia. Nosotros no conocimos una pandemia, pero la puerta con barbijo los tres parecíamos en el Far West. De ahí, este, de ahí empezó a venir. Nelly, gracias por tu vida. Vamos a celebrar juntos la cuenta, ¿no? Un asado o algo de eso. ahora es muy sabia, tiene mucha claridad en las cosas. Vamos a charlar. El gringo, ¿qué decir el gringo? Pilar, y gracias Jesús por, por tu vida. Y bueno, nos ponemos en pie. Él es muy fresco, muy risueño. También es una virtud El Señor, gracias por la vida de mis hermanos que están aquí al frente Gracias porque este testimonio muestra la obra de Dios en sus vidas Que tenés planes para ellos en este lugar Que realmente ellos puedan aportar para los hermanos Y los hermanos aporten para sus vidas Para que esta congregación pueda crecer en Cristo Jesús Conoce sus problemas, sus luchas sus alegrías, todo está puesto en el altar para que puedan ser bendecidos por vos y puedan caminar ligero, confiando en Jesucristo como su único Señor. Bendecimos sus vidas, Señor, y gracias por lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bienvenidos a todos, entonces. Ahora vamos a invitar al pastor y a Roxy y a Max, no me acuerdo el nombre. Max, que puedan, este, se van a cambiar, a producir, porque van a ir un momento especial de bautismo. Y mientras ellos se preparan, vamos a a compartir un momento de adoración con el Señor. La iglesia está llena, ¿eh? La iglesia está... Nunca, creo que hace tiempo que no estaba la iglesia tan llena, así que qué felicidad, después de tanta pandemia, tanto bicho dando vuelta, estar todos juntos acá en la iglesia. Así que los invito a, a ponerse de pie si quieren, ¿no? Sentados, pero vamos a cantar esta hermosa canción. ¿Están listos? Ah, bueno. Esto, llama... Esto es televisión en vivo, ¿vieron? ¿no? Vamos a cantar una canción más porque se están preparando todavía. Faltó ahí uno. Muy bien, vamos a cantar una más. Que es la bendición? Y ya que estamos, porque la idea era esta, ¿no? Dos canciones. Y esta se la podemos también este, cantar a los que están por bautizar, ¿no? Porque dice: Dios, la, la canción dice: Dios te guarde, te bendiga. Que extienda su amor y te muestre favor, Dios te mire con agrado y te dé paz. Y se lo podemos decir a los que se están bautizando, a los que entraron como miembros, se lo puede decir a los que está al lado, eh, sentado, ¿sí? Es una canción que se canta también para el costado, para el hermano que está ahí, por ahí está pasando una tribulación y le puede decir esto, Dios te guarda y te cuida. Vamos a cantar, puestos de pie, sentado, como quieran, vamos a disfrutar de esta canción. ...una familia católica practicante, en mi vida fueron ocurriendo diversos... ...dónde estaba Dios, dónde estaba su compasión, hasta que toque fondo. Y el Señor, usando de instrumento a ciertas personas me llevaron a recibir a Jesús en mi corazón. Hoy sé que el Señor tiene un propósito para mí y siempre obra a su tiempo, a su agrado y a su voluntad. Por eso decidí bautizarme, porque es testimoniar el compromiso que he hecho de llevar a Jesús en mi corazón. Y me gusta mucho este versículo, Corintios 2, 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Por eso quiero y decidí dar este paso de bautizarme. Hemos pedido a la a una señora que vino muy lejos para acompañar, que pueda decir algunas palabras a Roxy Cortito. No sé. No sé. No sé. No sé. A través de este celular llega hasta los pide el Señor. No puedo hablar. Este fue el instrumento. Una sola vez la vi, fue este el instrumento. El Señor usó esta esta maquinita. Y aquí las cosas viejas pasaron, nuevas criaturas eres. Bueno Roxy, estamos acá. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Sí. Eh, ¿Murió por vos en la cruz y resucitó para que esté en tu corazón? Sí. ¿Le vas a seguir el resto de tu vida? Sí. Conforme a tu testimonio, te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. turno de Max ahora, lo va a pasar. Hola a todos, mi nombre es Máximo y les voy a contar mi testimonio. Yo desde chiquito, desde que tengo memoria, eh, yo lloraba a Dios con mi familia, mis amigos. Uno de los problemas que, que tuve, una de las dificultades fue que yo tuve tu artritis, pasé, pasé, por artritis en la rodilla izquierda y por eso mi familia y yo oramos mucho, doy gracias a Dios porque Él permitió que me sanara, me sanó y hoy en día puedo hacer actividad física normalmente me puedo mover normalmente como, como cualquier otro chico y yo uno de los deseos que tengo es que pueda tener una intimidad con dios cercana que no tenga vergüenza de decir todo lo que yo pienso de que pueda hablar, pueda hablar como con un amigo cercano porque Actualmente a mí a veces me, me da vergüenza decir todo lo que pienso y uno de mis deseos es que pueda hablar sin vergüenza, con facilidad con Dios. Bueno, buenos días a todos, ¿qué tal? Eh, bueno. Nosotros estamos todos los sábados trabajando con Adolescentes, junto con Marquitos y con Fede, en lo que es Adolescentes, y tenemos el placer de compartir con Max. Eh, y la verdad que ver el crecimiento que él tuvo en el Señor, en la Palabra, eh, nos llena de orgullo. Y te, que, te quiero dejar un versículo que está en Jeremías 17:7 que dice, «Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río» con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Este paso que estás haciendo es un paso enorme y sabemos que vas a seguir dando frutos de acá hasta que tengas 100 años. Así que que el Señor te bendiga y bueno, a seguir creciendo. Tenemos la clase de los domingos, la maestra ahí. Saludo a la maestra ahí. ¿eh? Te van a desayunar y todas esas cosas. <risa> bueno, Maxi, una alegría que, que des este paso. ¿eh? y Nos ha hecho bien el testimonio de un jovencito de que quiere seguir a Cristo y está dispuesto a hacerlo y dar, como decía Jemi, dar fruto. Así que, Maxi, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios que murió por vos y resucitó para vivir en tu corazón? Conforme a tu testimonio, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, bueno, hermoso momento que pudimos compartir. Aparte de los que no veían, estaba la mamá de Max ahí con la toalla esperándolo ahí, que tenía ubicación especial. ¿Papá quiere decir algo o no? No, solo llorar, solo llorar. Y vamos a. Seguir alabando, adorando al Señor a través de dos canciones más antes que, que Luis se cambie y pueda estar acá haciendo la palabra. Eh, son dos canciones de, mi, de mis preferidas, pero. Esta, esta canción habla de la, de la misericordia que tiene el Señor con nosotros. Hoy también lo dijeron a la mañana, ¿no? Que Dios es un Dios de misericordia. Amén. Eh, a pesar de nosotros, Él sigue siendo fiel, ¿no? Y Él completa la obra. Y la está completando acá con los chicos que pasaron y se bautizaron. Y la quiere completar con cada uno de nosotros. Así como estemos. Él no nos pide que estemos a que tengamos un talento, un don, una característica en especial. Él nos ama así, como somos. Así que yo te voy a invitar a que podamos disfrutar de estas últimas dos canciones. Y, y que realmente sea un momento de intimidad con el Señor. Donde vos puedas dejarle a Él también las caras que por ahí estás trayendo. Las cosas que crees que no sos tan bueno como para que Dios te ame. Esta canción dice todo lo contrario. Así que vamos a, a cantarlo juntos. Están juntos. Tenemos una promesa hermosa que algún día, ¿no? Al estar ahí en la presencia del Señor, lo vamos a alabar, ¿no? No sabemos cómo va a ser, si va a ser así. solamente sea distinto, sea más pleno, sin preocupaciones, con una entrega absoluta al que nos salvó. Y te invito a que podamos cantar esta hermosa canción y terminar cantando, pensando en eso, en que tenemos una promesa de que vamos a estar toda la eternidad junto al Señor. Vamos a tener una breve reflexión de la, de la Biblia, de las Escrituras, eh, darle sentido un poco también a lo que estuvimos viendo y participando. Yo les voy a invitar a hacer un ejercicio. Este ejercicio lo, lo había experimentado también como uno de ustedes en una reunión. Es cerrar los ojos, vamos a cerrar los ojos, no va a ser nada raro, vamos a cerrar los ojos y imaginarnos que esa va a ser nuestra situación. Lo único que vas a estar viendo en tu vida es esa oscuridad, esa oscuridad que marca la situación de tener los ojos cerrados. Te van a decir que es hermoso ir a las cataratas, pero vos... Lo único que vas a ver es el, lo mismo negro que estás viendo ahora. Van a decir que está una linda puesta de sol en una, en una playa ahí, y el sol está naranja, y vos no vas a poder verlo, porque vas a ver el mismo negro que estás viendo ahora. Vas a escuchar algunos pájaros, la gran variedad que hay en la naturaleza, sin distinguirlos, sin ver ningún rostro de un hombre, de una mujer, Necesitando, necesitando la ayuda de otros, porque vivir en la oscuridad, vivir sin tener la posibilidad de, de la vista, es esa oscuridad que tenés en este momento. Ahora podemos abrir los ojos. Hay 285, más o menos, mi, millones de personas que tienen discapacidad visual en el mundo. ¿Sí? Y en la época de Jesús había una persona que se ponía al costado del camino, porque cuando es, eh, uno es ciego, no puede trabajar, más en ese contexto de aquel tiempo, lo único que tiene que hacer es mendigar, lo único que tiene que hacer es eh, recibir aquellas moneditas, como alguien en el sub te pide o cuando sube a un a un lugar explicando que tiene un problema económico y que, que necesita la solidaridad de la gente. Entonces está ahí en el camino, el ciego. Este ciego había escuchado de que Jesús, ese Jesús que hemos cantado, ese Jesús que las personas que han dado testimonio y se han bautizado han encontrado, es el mismo Jesús que ellos han encontrado y que hemos encontrado muchos de nosotros, el Jesús que caminaba allí por aquellos, por aquellos caminos de tierra, viendo situaciones de necesidad, de enfermedad, de pobreza. Y estaba, estaba caminando y, y, y varias personas lo seguían, una multitud seguía a Jesús y de pronto... El hombre que se llamaba Bartimeo, que estaba sent acá sentado mendigando, dice, ¿Qué, qué, ¿qué es ese ruido? Claro, yo no puedo ver. ¿Qué está pasando acá? Está pasando Jesús. Entonces Bartimeo pega un grito diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Gritó varias veces, varias veces. ¿Sí? Algunas personas le hacían callar, callate, no, no me lo molestes. Pero él sabía que su oportunidad... Su única oportunidad era ese momento, porque no sabía si Jesús iba a pasar otra vez por ahí. Nosotros hemos hecho un ejercicio ahora. Esto es lo que significa la ceguera física, ver oscuridad. Pero también hay muchas personas que viven en otro tipo de cegueras, que tienen que ver con las emociones, que tienen que ver con la espiritualidad. Son situaciones espirituales de no darnos cuenta, de no ver la verdadera situación de la vida, la verdadera posibilidad de la vida, y las verdaderas necesidades personales que tenemos y los problemas personales que tenemos. Tenemos una gran capacidad de entrar en una ceguera y vivimos muchos de nosotros como seres humanos culpando al contexto. El contexto donde nací, el país donde estoy, la familia que tengo, la esposa o el esposo que tengo, los hijos, todo es hacia el patrón, todo es hacia afuera, parte de la ceguera. Algunos de nosotros escuchamos la simpleza de esto que es del Evangelio de Jesús, que solamente por la fe en Cristo, dándose cuenta del pecado personal y arrepentirnos y querer cambiar, querer vivir diferente. Y venir a Cristo es suficiente. Algunas personas no, algunas personas entran en dos extremos. Uno es el moralismo. ¿Cuál es el moralismo? Es creer que uno es aceptado si se porta bien. Y vos le hablás a una persona, le decís, bueno, este, tenemos todos una ceguera. Y esta persona va a decir, no, yo me porto bien, yo no hago mal a nadie, no molesto a ningún vecino. Y los moralistas se comparan hacia abajo para sentirse bien, entonces se autoexaltan diciendo yo soy mejor que este, entonces no necesito de, de, de Jesús, no necesito de la iglesia, no necesito pedir perdón por mis pecados, no necesito eso, porque yo estoy bien porque heredé esta religión desde hace tiempo. O se comparan para arriba con gente que es mejor que ellos y viven en un autocastigo, que lo que hacen nunca es suficiente, que la, la moral que tiene nunca va a alcanzar, que las obras nunca van a, a lograr llegar al límite para que Dios les sonría, y viven en esa situación. Después están los que son relativistas, que ellos mismos se creen en su propia autoridad. Es decir, son esas personas que dicen, yo no necesito esto de Jesús, no necesito de reglas, yo marco la autoridad, que está bien y que está mal. De acuerdo como me sienta, de acuerdo a lo que me parezca, de acuerdo a lo que sé, yo voy a decidir, ¿eh? voy a decidir en función de mi propia posibilidad. Ahora, tenemos que reconocer que estamos en una ceguera colectiva. Si nosotros somos honestos, tenemos que reconocer que desde. Los líderes políticos de cualquier país, cualquier país, no saben qué hacer, no saben a dónde ir, no saben este, cómo conducir las cosas, no ven los problemas, no ven las necesidades. Como un filósofo decía, viven con un casco de motoneta yendo para un lado y para el otro sin ver lo que pasa alrededor. Tenemos que reconocer que las familias están pasando una situación crítica, frágil, débil de que cualquier cosita desarticula el contexto, de que no hay herramientas y fortalezas para salir adelante de las crisis. Venimos de una pandemia donde hubo mucha separación por esto. No saber, no saber cómo conducirnos, no tener brújulas internas. Vivimos en un contexto de ceguera donde todo lo que nos está rodeando a través de las redes sociales nos tienta a creer que lo que ahí publicamos y que, lo que ahí, de lo que ahí vemos, esa es la vida real. Todos sabemos que no es la realidad. Que esa persona que está sonriendo siempre mientras va posteando su, su vida, tiene otras cosas internas que no ha resuelto y que necesita algo más que su propia moral ...y algo más de que su propio parecer... ...que los problemas son más profundos de lo que realmente creemos... ...y que la, la, la espiritualidad es algo que hay que prestar atención en este tiempo... ...bueno Bartimeo se dio cuenta de todo esto... ...y Bartimeo se dio cuenta de que la única oportunidad que tenía era que Jesús lo sanara... ...así que no le importó lo que pensaran sus amigos... ...no le importó lo que pensaba su tradición... No le importó si, si alguien iba a decir algo malo o, o lo iban a criticar, como lo hicieron. A él lo único que le importaba era ser sanado de su ceguera. ¿Saben, amigos? Cuando una persona se da cuenta de que necesita algo más que sí mismo, se da cuenta que necesita otra autoridad que es uno mismo para vivir, para salir para enfrentar la vida, y eso en esto empieza recién a ver. Que es un poco lo que los que estuvieron pasando acá al frente y los que se bautizaron nos contaron. Que había momentos en su vida que ellos vivían creyendo que estaba bien y varios golpes lo fue des fueron despertando a una realidad espiritual y que llegaron a a Cristo, y a partir de ahí algo nuevo les pasó. Todos coinciden en lo mismo. Hemos tenido cubano, de corriente, de acá, del otro lado, todo lo mismo. Porque Jesucristo es el mismo. Lo mismo que leemos en el Evangelio, que escuchamos ahora, es el mismo. Él no ha envejecido. Su poder sigue igual. Y frente a esta realidad... Bartimeo fue hacia Jesús. No solo era ciego, sino que también era pobre. Él era un mendigo. Hay, un, hay una estadística que dice más del 10% vive en extrema pobreza en el mundo. Mientras hay 300 millones de personas que se atiborran de Coca-Cola diaria, hay 700 millones de personas que no pueden acceder al agua potable. ¿Qué no pasa en el mundo Pobreza. No tener. No, no poder sustentarte al otro día. Y estaba Bartimío con esa situación. Mendigando. Y una cosa es mendigar la, la, la, la, la situación monetaria para el recurso. Y también hay muchos mendigos emocionales. Mendigan un poco de afecto, un poco de atención. Mendigan un poco de amor de aceptación. Hay otros mendigos que tienen que ver con realidades internas, como dicen, que aparecen y que no tienen solución. Uno de cada tres argentinos está viviendo en ansiedad o depresión. Uno de cada tres. Más o casi el 80% a partir de la pandemia tiene algún malestar psicológico casi el 80%. Es decir, que todos nosotros estamos con fallas. ¿Sí? Que todos nosotros somos pobres. Y Jesús dijo, aquel que puede vivir una espiritualidad plena o felicidad más que felicidad es aquel que es pobre de espíritu. ¿Saben lo que es el pobre de espíritu? es la persona que reconoce que solo no puede, la persona que reconoce que necesita un salvador, que es lo que, va, lo que se festeja en Navidad, que ha nacido, un salvador. Es lo que la persona reconoce que necesita la sanidad a los ojos y también el cambio de su condición emocional y espiritual. Por eso le dice, ten misericordia de mí. Clamó por misericordia, clamó reconociendo su necesidad, clamó al único que lo podía salvar. No clamó a la religión, no clamó a los amigos, no, no clamó a un coaching ni a un profesional. Clamó al único que lo podía restaurar y darle una vida plena. Solo, solo tú tienes palabras diferentes, le decían las personas en ese tiempo. Tus palabras tienen autoridad espiritual. Y Jesús dice que frente al clamor del desesperado, se detuvo. Jesús no es como otros líderes. Jesús tiene misericordia, tiene compasión. Otros líderes, como dice en el Principito, los adultos ven a los demás como números. ¿Eh? Números. Números que aporten a una votación, números que aporten a esto, número, números, objetos, cosas. Pero Jesús tiene compasión y quiere que viva diferente. Por eso dice que se detiene. Pero hay toda una multitud. Sin embargo Jesús se detuvo y fue accesible. Jesús es empático, se pone en el lugar de nosotros y sabe que así no podemos seguir. Por eso el Señor te trajo acá hoy para que tengamos una decisión espiritual y Jesús dice que lo llamó en otras palabras paró el mundo para que vinieran a, viniera a él ese necesitado paró toda la, la, la caminata para que ese Bartimeo ciego pudiera acceder a la sanidad y cuando vos venís a Jesús se para todo. Porque lo más importante para Dios sos vos. Más importante sos vos. Por eso de tal manera dice la Biblia, amó Dios al mundo, que envió a Jesucristo para que aquel que cree que el sacrificio de la cruz es único y suficiente para pagar por todas nuestras fallas, para aquel que cree que al tercer día Jesús se levanta y resucita, para tener la posibilidad de acceder a la vida nuestra, para aquel que le confía toda su necesidad y deposita en él toda su miseria, pueda tener una vida diferente. La Biblia lo llama vida eterna, la vida de Dios. Esa es la, ese es el plan que Dios tiene. Él no vino a ofrecer una religión, él no viene a ofrecer una punto uno, punto dos, punto tres para que vos seas mejor. Él viene a ofrecerte su vida para que vos seas diferente. Y dice la Biblia que cuando lo, de, lo llama, Bartimeo pega un salto con toda la oscuridad, no veía dónde. Deja su manto. Y eso de dejar el manto era algo muy importante. Ahí estaba la frazada, el abrigo, la almohada, ahí estaban las monedas, ahí estaba todo lo que él tenía en este mundo. Él deja eso y va hacia donde le muestran, porque no ve. Nosotros, en ese manto, nos cuesta dejar el orgullo. Nos cuesta reconocer que estamos ciegos. Nos cuesta reconocer de que no todo lo que está afuera es culpa de por qué yo estoy viviendo así, sino que yo tengo cosas que cambiar. Nos cuesta reconocer que hay cosas que no las estoy haciendo bien y que estoy vacío y necesito un cambio espiritual en mi vida. El manto es el orgullo, es la previsión, es la cárcel de creer que me las sé todas. Eso es una cárcel de la soberbia. Todos los problemas que tiene el corazón humano están representados en ese manto donde retenemos cosas por miedo como nuestra propia seguridad. Si yo estoy casado, si tengo una buena familia, si tengo una buena cuenta bancaria, si tengo esto, y si tengo lo otro, estoy bien. Y en realidad esos son mantos que no sirven para sacarnos adelante, sino que no nos dan la plena seguridad de una vida diferente. Y es... Algo que Él dejó, porque lo más importante era recibir la vista. Pero Jesús se aparece y le dice, ¿qué quieres que te haga? La pregunta parece tonta, pero en realidad Jesús no va a entrar en tu vida si vos no, te abrís. ¿Qué quieres que te haga? No sé, decílo vos. No, vos querés que querés. Y Bartimeo agarra dice, que recupere la vista. Así nomás, simple. O sea, vos te reconoces que solo no podés y vos dejaste el manto porque no te aferrás a nada. Sí, vos este, admitís tu pobreza. Sí, y solo vengo a vos, mi única esperanza. Conforme a tu fe, el Señor te ha sanado. Conforma tu fe. Porque la fe es simplemente decir quiero, nada más. No hay otra cosa rara. Y de inmediato, no cuatro meses después, de inmediato, dice el Evangelio, recupera la vista. Yo vivía en una ceguera. Hijo de padres separados, estaba más tiempo en la calle que en mi casa me juntaba con la gente que iba creciendo en la adolescencia en la misma situación, hacíamos cosas que no teníamos que hacer, nos metíamos en un problema que nos teníamos, solo nos metemos los, la gente que está todo el tiempo en la calle. Y empezaron a pasar cosas graves. ¿Sí? Y yo con 16, 17 años, dije, algo está mal con todo esto. Algo está mal. Externamente vivía feliz, me reía con mis amigos, tomaba, hacía un montón de cosas, pero internamente si algo está mal con todo esto. Y a los 17 años hice un clic y abrí los ojos cuando fallece una persona y me entro a preguntar qué pasa después de la muerte. Hasta los 17 años nunca me lo pregunté. Y me lo entro a preguntar. Y abro los ojos y veo a mi alrededor, literalmente, todos mis amigos en la condición. Y digo, yo de acá, esto, esto no, va, no es para mí, no, no quiero más esto para mi vida. Y en ese momento me invitan a una reunión como esta, donde hablaron de Jesucristo. Y yo tomé una decisión por Cristo a los 17 años. Y de inmediato. De inmediato me sentí perdonado, de inmediato sentí que todo lo malo que había hecho el Señor lo había tirado de su mente y su corazón. De inmediato sentí una alegría adentro que nunca había sentido antes, una paz, un gozo que nunca había experimentado. Y me fui a mi casa un sábado a la noche, re contento, y al otro día me fui a la reunión. La reunión de esa congregación para seguir aprendiendo de Jesucristo. Y hasta el día de hoy sigo disfrutando de esa vida. Muchos de mis amigos en Uruguay murieron. Jóvenes. Muchos murieron. Cuando algunos pude ir a visitar, estaban en la cárcel. La que ustedes imaginan para dónde iba mi vida. Les hablé de Jesús. Algunos me enteré muchos años después que tomaron esa decisión, pero otros partieron de este mundo en jóvenes. Entonces yo digo mi experiencia. Jesús es la única respuesta para mi vida. Jesús es la única solución para la Argentina para mi familia para mí y hoy lo compartimos en esta mañana y yo quisiera que podamos cerrar los ojos como hicimos al principio pero esto es para reflexionar nada más si vos sentís en tu corazón te das cuenta que querés probar yo tengo muchas dudas no importa todo se va aclarando con el paso del tiempo. Y querés decirle a Jesús que realmente Él te perdone y entre en tu vida. Él murió por vos en la cruz, recordalo. Él resucitó y Él quiere entrar dentro de vos. Y vos querés, como los chicos que hemos visto los testimonios, tener esa experiencia en esta mañana. Yo quisiera, desde aquí, con humildad, con respeto, Decirte, así con los ojos cerrados como estamos todos, si querés tener esa experiencia en esta mañana, que levantes una de tus manos y yo voy a orar por vos. ¿Hay en este lugar alguna persona que quiere dar ese paso de fe? Diciendo, yo quiero que Jesucristo transforme mi vida. Que Dios bendiga a esas señoras en el fondo. Dios bendiga a esas señoras. Dios te bendiga. Dios bendiga a este muchacho. Dios bendiga. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más en este lugar? Dios te bendiga, ese muchacho, Dios te bendiga. Qué lindo, ¿no? No hay que tener miedo, yo no voy a presionar para esto. Pero si en tu corazón te das cuenta que Jesús es la única respuesta y querés probar, iniciar con todas las dudas que tenés, date esta oportunidad, hoy es el día de salvación. Y nuevamente hago una pre la pregunta, si alguien más quiere unirse a este grupo, puede levantar su mano allí donde está. Dios te bendiga, adelante, Dios bendiga, está. gracias, ya lo hemos visto. Quisiera que estas personas oraran conmigo allí donde están. Para acercarnos a Dios, los voy a ayudar, como me ayudaron a mí cuando tenía 17 años y le puedas decir conmigo allí, con tu mente, pero con todo tu corazón, Señor Jesús, ora conmigo, Señor Jesús, vengo a ti. Vos conocés mi vida, mis necesidades, mi pobreza. Te pido que me perdones, Señor. Te pido que entres en mi corazón y me hagas una nueva persona. Que transformes mi vida. Que me enseñes a vivir desde adentro. Y dame la fuerza para no abandonarte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo único que les pedimos a las personas que levantaron la mano que no se vayan, que quisiéramos hablar con ustedes un ratito. Al terminar la reunión, así los ayudamos un poco y que Dios les bendiga por el paso que dieron. Si alguno quedó con dudas, estamos a disposición también. Aquellos que lo invitaron también pueden este, preguntarles y no dejar pasar la oportunidad. Que Dios nos bendiga. Amén. Y... Tenemos una visita muy especial, no sé si muchos lo han visto, pero o muchos lo conocen, pero llegó desde directo de Finlandia. Finlandia no, ¿el último destino cuál era? Ya no me perdí, ¿cuál era? Italia. Italia, Juanchito, así que si querés ponerte de pie para que te vean. Después saludvelo a Loba, Juancito Ñurrita. Después de tres años que se nos fue. Para que no lo saben, Juancito es un... Hacía el... todo bien, todo bien. Cantaba, tocaba la guitarra, todo, así que te extrañamos, cuando quieras, ¿no? Sacamos a uno de estos y... No, no mentira, mentira, mentira. Ustedes, ustedes se quedan, ustedes se quedan. Eh, y... Después de mucho tiempo vuelve a la Casa del Señor para acompañarnos en un día como este. Así que, Gustavo Valle, seas muy bienvenido a la Casa del Señor. Gracias, Gustavo, gracias por acompañarnos. Y tenemos un anuncio importante, una oración, voy a pedir a, a Luis que pase... Eh, Dani y Marian, no sé por dónde andan, se fueron, Dani y Marian, bueno, si alguien los quiere llamar, sí. ellos van a emprender un, un cambio que los van a contar ellos ahora como familia y querían contarlo a la iglesia, así que vamos a, a llamarlos a que, a, a que vengan y, y después cerramos por ellos. grande de la iglesia, por eso hasta que llegan, no se encuentran. Si no, cantamos. Y después, cuando se suman, cantamos. Y después, cuando ellos vienen, oramos. ¿sí? Vamos a despedirnos cantando esta canción. Les invito a ponerse de pie. La cantamos hace un ratito. Es la mejor forma de despedirnos en este culto tan especial, tan hermoso que hemos vivido. Con motivo con gente que conoció al Señor, que se convirtió. Vamos a cantar esta canción. su amor y temo este favor, Dios te un cachito Dani, Mariam querían contarnos algo bueno eh, muchos ya sabían que nosotros teníamos pensado ir al interior del interior a Córdoba así que gracias a Dios en breve nos estamos yendo tengo la posibilidad de un trabajo así que me voy con trabajo nos vamos con trabajo eh, así que bueno calculo que en una semanita diez días ya partimos para allá pero bueno Re contentos y bueno, con todo lo que implica la mudanza y toda la locura, pero alegres y creemos que realmente es de Dios, porque como se dieron las cosas, creemos que es así. Bueno, queremos orar por ellos, ¿no? Y por ellos y por los papás también, ¿no? Porque queda la idea, Alfredo. Lucito, querés orar por ellos como familia, por esto que van a emprender, que es un cambio de, de vida también. Así que, vamos por ellos. Padre, como cantamos recién, que esa bendición... Que hemos cantado, que es para ellos plenamente, Señor. Bendecimos la vida de nuestros hermanos, queremos que tú la bendigas. Gracias por esta noticia de trabajo, Señor, gracias porque eso da tranquilidad, serenidad para, para el comienzo y oramos para que bendigas a mi hermano, para que tenga fuerza, sabiduría, moverse en ese nuevo espacio de, de trabajo. Eh, ayudes en la adaptación. La paz de Dios que sobrepasa el entendimiento humano pueda ser una cobertura para ellos cuando hay momentos difíciles en lo emocional, cuando hay momentos complicados, cuando hay choques con algún contexto diferente para ellos, que tengan la, la paz tuya, Señor. Que puedan tener también la posibilidad de desarrollarse allí, que puedan hacer amistades, amigos, personas que lo quieran y ellos puedan querer. También puedan encontrar un espacio espiritual para desarrollar su fe junto a sus hijos. Y oramos por ellos también, por este tiempo de adaptación para ellos. Eh, esos momentos difíciles que vos los conocés, Señor, estén, estés más que nunca presente en sus vidas. Y oramos, Señor, también por, por la familia que queda acá, Señor, por sus padres. Este, que les dé fuerzas a ellos. Todos somos conscientes como padres que esto es parte de la vida, pero a veces las emociones eh, no lo aceptan oramos, Señor, para que ese proceso de adaptación para ellos también sea de tu mano, Señor. Puedas fortalecer, alentar y ayudarlos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y así nos despedimos. Gracias a todos por, por venir hoy a la iglesia. Hasta el próximo domingo, domingo que viene culto de acción, o reunión de acción de gracias. Así que, si es fin de largo, si no te vas a ningún lado, hay un plan hermoso acá. No, Normi. Eh, bueno, con esa cara. No, no, eh, bueno, sí, me hace. No, está buenísimo el plan. No, no, veniste. Así que el próximo domingo, 10 de la mañana, nos esperamos acá para un culto de acción de gracias.